Mi mejor lugar Es estar en tu presencia pies de Cristo y adorar allí encuentro paz allí puedo llorar y descansar allí encuentro paz Allí puedo llorar y descansar Mi mejor lugar es estar en tu presencia pies de Cristo y adorarte Señor. Allí encuentro paz, allí puedo llorar y descansar. Allí encuentro paz. En tu presencia, Señor, mi alma se renueva. En tu presencia, Señor, encuentro nuevas fuerzas para mi vida. Y adorar Mi mejor lugar es estar en tu presencia Y adorarte Señor Señor. Mi alma se renueva. En tu presencia, Señor, encuentro nuevas fuerzas para mí.